el país, porque veo que en el país se están debatiendo pendejada, que no es el problema real de este país ahorita se le va a pasar los cuatro años, si es que dura los cuatro años, por la vía que van no creo que duren cuatro años este gobierno si es por la vía que van al menos que Estados Unidos no quiera seguir eh, protegiéndolos como muñecos como ha hecho con el caso de otros países, como el presidente Duque de Colombia, que es Estados Unidos que lo mantiene. Al menos que no se dé esa pendejada, en cambio, Colombia tiene que darle hasta la parte trasera de su cuerpo. Hay una discusión por una pendejada que no es el problema de este país. Se ha producido una, una discusión por un asunto de un logo que se llama Marca País. Pues ha producido y ha gastado páginas y ha ocupado espacio sobre un bendito logo que se pagó eh, a una compañía rusa y una compañía mexicana le robó a los rusos la idea y se la vendió otra vez al gobierno porque es un gobierno, el gobierno pasado, era un gobierno altamente corrupto y yo estoy de acuerdo que la democracia no debe ser aplicada al PLD. Al PLD lo único que le cabe es la destrucción total y no la democracia, porque con lo corrupto, si usted aplica la democracia, usted coincide con lo corrupto. Entonces, esto, Luis Abinader, este muchacho con aspiración a la presidencia de la república, se le ha metido en el caco con tal de salir en el figure una vaina, le da una importancia a un problema de un logo llamado Marca País. A ver si en el mundo del turismo un maldito logo puede ser la clave para el problema de hacer crecer eh, el país a nivel del turismo. El logo mejor que pueda tener un país es que su gente trate con simpatía al turista es el mejor logo, es el, el mejor y ahora con este jodido COVID no se debería estar hablando de logo, no esa vaina porque sabemos que la pandemia eh, no va a ser fácil que se logre por ahora la estabilidad en el área del turismo ni siquiera porque nos conviene a nosotros en la medida en que en Francia se el brote vuelve otra vez, en España regreso otra vez en Europa regreso otra vez, eso significa que estos pueblecitos tirapeos como el nuestro, las posibilidades de un brote o que el coronavirus vuelva para atrás encojonado y nos parta la madre es altísima. Más con esta, esta pendejada del turismo. Entonces, yo realmente se lo confieso, sigo pesimista. Mientras te esté discutiendo pendejadas sobre un logo que se lo robaron, que pagaron unos cuartos, ¿Qué es una pendejada, que van a llamar a un concurso, que van a poner a los estudiantes de publicidad a que concursen para ver quién gana, para un problema de un logo, si es un plátano cruzado, o un plátano amarillo, o un plátano... Ese no es el problema de este país. Esa misma visita sorpresa del señor presidente, parecido a Danilo Medina, visitando sitio él, en vez de estar en el palacio, trazando líneas al ejército, tú ves que en la vida militar se ha criticado siempre a dos generales, a Napoleón y al general norteamericano, Matt Cactum, que le gustaba visitar el frente de batalla, y un general... Debe ser el último que esté en el frente de batalla, sino que debe estar en la parte estrategia, estratégica dirigiendo el ejército. Entonces, esta jodida visita sorpresa de Luis, a mí, a mí, no me, no me cambien, porque lo que está haciendo es la misma pendejada del corrupto, del corrupto Danilo Medina, del que debería estar preso. La visita sorpresa. Deben mantenerse en la presidencia y comenzar a dar distribuciones a los ministros. Y el ministro que no funciona nada, que lo fusilen, es como en China, en China lo fusilan. Aquí lo premian, aquí se van ellos con pensiones, se van con cuarto y toda esa pendejada. Y yo lo voy a explicar ahorita, ¿por qué la corrupción debe ser castigada con la muerte? Yo estoy de acuerdo con que la pena de muerte se crea en este país primero con los políticos, como dijo Simón Bolívar en el 1885, hace aproximadamente 200 y pico de años, que Simón Bolívar decía, el funcionario que se le descubra un desfalco a partir de los cinco dólares queda fusilado, Simón Bolívar, entonces yo estoy de acuerdo que aquí se aplique, se comience, los primeros cinco años que sean con los políticos, aunque tengan que matar al grupo entero del PLD, incluyendo a Leonel y a Danilo. Que se aplique con esos corruptos. Y le voy a decir por qué la corrupción es asesina, por qué la corrupción es tan dañina, es tan criminal la corrupción. Porque el dinero que debe ser utilizado para hacer cosas humanas, la corrupción se lo arrastra, la corrupción se lo lleva. Y por esto yo estoy de acuerdo con una ley que se fusilen a los corruptos. Porque cuando tú te robas, tú entonces deja que seres humanos buenos no se beneficien con el dinero que tú te robas. Y ahora mismo hay dos razones. Este mes estamos en el mes del cáncer de mama. Tú sabes, las la mujeres buenas, pobres, con un cáncer, que por falta de recursos de la familia, mueren calladitamente. Miren ahí, este es el mes del cáncer de mama. Y tú sabes las mujeres que sufren, las personas que tienen que alquilar su casa, vender todo, porque uno de los familiares tiene un cáncer de mama, porque el dinero que debe estar en los, en los hospitales, hoy están en grandes cantidades de dinero, de, de robo, de corrupción, en, en los bancos, en su casa, de mil formas lo tienen guardado, en vez de ser utilizado en la operación de un seno con un problema de un cáncer. Señores, cuando una familia le toca un cáncer, esa familia, si tienen dignidad, la gente no sabe lo que pasa esa familia internamente. Lo que hemos tenido, con el caso mío, una hija con enfermedades significativas, señores, son muchos los detalles, son muchas las cositas, que el público no se da cuenta, que sufre la familia. Otra cosa, el por qué yo estoy de acuerdo con la ley de que sean fusilados, incluyendo todos los corruptos del pasado gobierno, incluyendo a Leonel y a Danilo. ¿Por qué yo estoy de acuerdo? Por situaciones como esta. Miren esto. Es con razones que le estoy diciendo por qué debe ser creada. La ley, porque cuando un corrupto roba, pone a sufrir a los que necesitan ayuda.